Uuuuh, conche tu madre, no tengo el pase Oiga joven ¿Usted cree que está bien pasar hacia el metro? ¿Cree que estoy pintado acá? No tío, ¿Sabe? Es que ando muy apurado y se me perdió el pase Acabo de cachar Aquí todos andamos apurados Bueno... ¿Me va a dejar pasar? Lo que pasa es que en este país se ha perdido el respeto por todo acá Pero tío, dígame qué puedo hacer Perdón por querer pasarme, ahora... Se lo pido en buena Súper en buena. Eh, que tengo que llegar rápido. Me, me esperan. Si sí, aquí todos me dicen eso. <risa> viera. Viera. Cuánta gente me dice que tiene cosas importantes. Mi mamá va a dar a luz, tío. No, si a mí no me hace el tontuste. Bueno, pero oiga, ¿qué, ¿qué quiere? Le pago el pasaje. Le pido disculpas de rodillas. Me voy a tomar una micro. Sí. Pero, tío... Hubiese sido más fácil que me dejara pasar. Estaríamos cada uno por su lado. Yo tengo todo el tiempo del mundo para esperar su disculpa, Carlos Si ya le pedí disculpas. Disculpas por lo otro. No entiendo. Yo la quise mucho a su mamá, Federico. C ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y usted me dice ahora que va a tener un crío? No. Mal. ¿Sabe qué? Dejémoslo hasta acá. Me dio susto que le di el carro al caro portado ese. Así es como se educa mierda.